Hola mis hermanos de cristianos en la gloria de la fe que conquista otro jueves más, otra semana más en esta clase virtual que el Señor nos trae dándoles siempre esa gloria y esa honra y el poder esta semana el Señor ha titulado el Espíritu Santo nos ha guiado que, es, es, que se titule esta emisión, esta clase virtual del verbo poder del verbo poder es pudiste, puedes y podrás ¿a qué viene esto que pudiste entrar a esos senderos del Señor y, va, y puedes Estar con la presencia del Señor, encaminar esos senderos y podrás hacer muchas cosas bajo su voluntad. Y es por eso que el Señor nos lleva a, a Efesios, en esa carta, a esa epístola, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, versículo 10, que nos dice, Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Ese gran poder del Señor es fortaleciéndose en esa oración, en excluyendo esa palabra, dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que ese poder, cada día, eh, vistiendo esa armadura de, de Dios, ese yelmo, esa coraza, ese escudo, esas padres, esos ese cincho de la verdad, eh, pidiéndole al Señor que nos cuide nuestro entrar, en nuestro salir. Como le decía a su siervo Moisés, si tu presencia no ha, no ha de andar conmigo al lugar que vaya, no me saques de aquí. Y yo sé que a cualquier lugar, a ese en ese empleo, eh, eh, en tu empresa donde vaya a expandirse o, o de pronto en tu hogar lo que está haciendo, el Señor está expandiendo cosas maravillosas en el nombre poderoso de su nombre está dando ese, ese poder eh, del Señor darte esa presencia una vez más por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor fortaleciéndote, que esa oración cada día te esté alejando más de lo del mundo, este es más en lo espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que el Señor en esta semana, en esta clase virtual, te está diciendo, pudiste, puedes y podrás, pudiste entrar a mis caminos, yo golpeé la puerta de tu corazón, y pudiste abrirme, abrir tu, esa puerta, y yo entré, y estás, y puedes encaminar conmigo, haciendo mi voluntad, orándome, buscándome, en, en esa presencia, y podrás, Llegar lo más alto, a una eternidad conmigo, te dice el Señor, en esa, en esa carta a los uh, Éfesos. Y también el, el Señor nos lleva a segunda, la segunda, uh, uh, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, Él no nos ha dado un espíritu de, de timidez, ¿sabes qué nos ha dado? Sino de poder, de amor y de dominio propio, una vez más, sino de poder. Ese poder es su presencia, ese poder no es de timidez, ese, ese espíritu no es de no puedo, sí puedes, porque el Señor te ha dado la potestad y el poder de seguir adelante, porque el enemigo ya fue destruido en el nombre poderoso de su nombre, y por eso te ha dado ese amor, eh, cada día hay más de Jesucristo en ti, cada día hay más de, de su presencia, de su humildad, de su mansedumbre, ¿Cuánto de Cristo hay en ti, de ese, como el título del verbo poder, pudiste, puedes y podrás? ¿Cuánto hay en ti en eso? Yo sé que hay demasiado. Tú tienes, como lo digo, colegialmente, tú tienes un potencial grande y maravilloso, te lo dice el Señor, de amor y de dominio propio. Tú sabes dominar en el nombre poderoso de, de Jesucristo. Eh, ya lo del mundo nos pasa en un segundo plano. El Señor viene eh, ante todo lo, lo, lo, lo primordial. Ya el cuerpo pasa a un segundo plano y lo espiritual viene. Ya esa pedidera pasa a un segundo plano y ese poder de pudiste, de puedes y podrás pedir ya en lo espiritual, porque lo demás viene por añadidura en el nombre poderoso de su nombre. Qué maravilloso es el Señor cuando nos da esas clases virtuales, ¿cierto? Qué maravilloso es saber que el Señor nos está utilizando grandemente a cada uno de nosotros y siempre, y siempre dándole la gloria y el poder. Mira que en Hau, capítulo 37, versículo 23, mira lo que nos dice. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son, son su justicia y rectitud. A nadie oprime. El Señor nadie oprime. El Señor te ha puesto en nuestro lugar con un gran propósito. El Señor no te quiere oprimir. No te quiere eh, hacer sentir mal. Sino que con ese poder que has podido, lo estás haciendo, y, vas a, y podrás hacer muchas cosas para el reino de los cielos, ganar, eh, ser ese instrumento para que muchas almas conozcan de Cristo, el lo que el Señor quiere hacer contigo. Y eso es lo que el Señor está queriendo decir en esta casa virtual, en el nombre poderoso Jesucristo. Y es por eso mis hermanos de cristianos, en la gloria de aquí, de la fe que conquista, que el Señor nos lleva a Romanos capítulo 15, versículo 13, que nos dice... Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a vosotros que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder que nos ha dejado el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu es maravilloso. Ese poder que si tú te llenas vas a sentir un calorcito hermoso, de pronto un, un, un frío, es la presencia del Espíritu Santo, llenarte de Él, hablar en lenguas, Estar en esa intimidad con el Señor, por lo que, lo que tú hagas en, en privado, el Señor te lo va a manifestar en público. Te va a exaltar en tu empleo. Vas a ver, van a ver ascensos. Tu empresa va a hacer va, va que esos empleados conozcan, conozcan de Cristo. Por tu forma de hablar, de comportarte, de actuar, van a decir, aquí hay algo diferente, aquí hay felicidad. Yo quiero tener esa paz, yo quiero tener esa, esa tranquilidad. Y tú vas a decir, he entregado mis cargas, he entregado mis aflicciones al Señor, porque he podido, y, y, estoy, y, y ya puedes decir, ese pasado fue un pasado, hoy tengo un presente con el Señor, que me está transformando, que me está quitando este carácter putrefacto, que me está cambiando muchas cosas que no le agradan al Señor, y, y podré llevar... Un buen testimonio, no únicamente a mis familiares, sino a las personas que están alrededor mío. Y eso es lo que quiere el Señor hacer contigo, con cada uno de vosotros, en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, mis hermanos de la fe que conquista nos dice, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Únicamente su sombra cubriéndote. va a tener ese poder únicamente sintiendo su presencia, como lo dice en San Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo está sobre ti, hay algo sobrenatural. Tú vas a sentir algo diferente, vas a sentir, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Te acuerdas cuando tú te enamoraste de tu esposa de tu esposo? ¿Sentiste esas maripositas? Es lo mismo con el Espíritu Santo. Se siente una tranquilidad, se siente una paz, se siente un gozo. Te de poder decir, Señor, tengo tu presencia. Dite que tengo, te tengo a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Únicamente esa sombra. Cuando tú pones, te voy a poner un ejemplo, cuando ese pollito o ese animalito le da esa sombra, está paradito ese leoncito o esa leona a su cachorro, para que no le, no le dé sol, o tú te haces debajo de un árbol, para que no te dé sol, así es el Señor, te está cubriendo con su poder, te está protegiendo de cosas que no le agradan al Señor. Y es por eso que el Señor está diciendo del verbo poder, pudiste, puedes y podrás. Porque el Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Está en ti, mis hermanos, de cruzados en la gloria, mi hermano, mi hermana. En estas clases virtuales, que realmente te llenes de su presencia, porque... De ese poder que te está, llenando, te está llenando el Espíritu Santo en este instante, que de pronto en lo natural no lo estás viendo, pero en lo espiritual te está moviendo muchas cosas. Hay muchas cosas que están pasando en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor quiere obrar en tu vida. Quiero obrar que cada día más tú seas esa gran embajadora, ese gran embajador del reino a de los cielos. Y es por eso que el Señor se quiere manifestar en tu hogar, en esa empresa. Eh, en el lugar donde te ha puesto en este instante, para que tú seas, esa luz en las tinieblas, eso sal en el mundo, por eso no es una casualidad que me estés escuchando, no es una casualidad que estés, eh, hayas llegado a ese empleo, tú de pronto querías otro, pero el Señor te puso te abrió esa puerta, porque por esa puerta el Señor está procesando que tú vas a poder comenzar como un empleado, o de pronto tú pudiste de, de, de entrar como un supervisor, pero Él quiere ver que, vas a, que pudiste entrar en ese trabajo y que puedes hacer un buen embajador y que podrás ser esa representación del reino de los cielos en aquel lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y un sábado maravilloso que el Señor nos trae en esta clase virtual, que recurren al Señor y a su fuerza, busquen siempre de su rostro, y es algo que debemos de buscar mañana, tarde, noche, en todo momento, hablando con el Señor, no, con el Señor orándole, buscándole, leyendo su palabra, escrudeñando su palabra. Cuando digo escrudeñar, y lo hemos hablado, es profundizar su palabra. Tú no necesitas leerte 15 versículos en un día. Le, leerte unos versículos, 3, 4, y, así, y pídele antes de leer el discernimiento al Señor para que puedas entender esa palabra en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que cuando... Eh, cuando el Señor te puede sentir, y, te, y yo sé que ese sentir te va a poner, lee tal versículo, lee tal libro, lee el Evangelio de San Mateo, lee hechos, lee otras palabras. El Señor te va a poner eso, en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural para la gloria, la honra y el poder del Señor. Y mira que Mateo, en eh, el, el Evangelio de Mateo, nos habla el Padre nuestro, y que nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de, del maligno, y es por eso que cuando nosotros podemos, antes, no, antes pudiste hacerlo, sin conocer al Señor, ahora puedes hacerlo, decir, y, y no nos dejes caer en tentación, eh, sino líbranos del maligno, lo puedes hacer, y podrás con la autoridad que te ha dado el Señor, porque te acuerdas que en, en su palabra dice que podríamos vamos a hacer cosas grandes y maravillosas, y es lo que está haciendo el Señor, que está, vas a poder hacer cosas especiales para el Señor, porque el Señor se va a manifestar de una manera maravillosa, créelo, se va a poder, y podrás ver tu sanidad, y podrás ver muchas cosas a lo espiritual, una riqueza espiritual va a haber en tu vida, va a crecer tu ministerio, pero todo bajo la voluntad del Señor. No bajo la voluntad de un hombre y ya para ir terminando el Señor nos lleva para Colosenses capítulo 1 el versículo 13 y 14 que nos dice mis hermanos para ir terminando esta clase virtual Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención el perdón de pecados ese poder que el Señor nos ha dado, bajo la autoridad de su Hijo, nos ha hecho diferentes, nos has hecho especiales en el nombre poderoso de su nombre. Y ese, y ese pudiste aceptarlo, puedes encaminar su obra y podrás ver la luz. Y es por eso que el Señor no va a descansar hasta verte realmente en esa barca con Él. A que tú no tengas miedo, no tengas temor, a que tú realmente estés enfocado en tener esa fe que antes eh, comenzó. Pudiste tenerla, pero ahora puedes tenerla y podrás tener una fe inmensa. Podrás tener una humildad. Podrás tener una confianza en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está diciendo que, que realmente Él te ha dado el poder de reprender demonios. Él te ha dado el poder de ser esa, esa luz en las tinieblas. Él te hago de poder que cuando llegue el momento de hablar, vas a hablar de su palabra. Pero que tus acciones van a decir mucho más de lo que tanto hablas y dices de mí. Que realmente de lo que tú predicas también lo apliques. Que no seas uno en la casa, otro en la iglesia y otro en tu trabajo. Eso es lo que quiere el Señor. Ese poder que tenemos del Espíritu Santo a lo colegialmente va a marcar la diferencia y nos va a ser diferentes a lo del mundo, en el nombre, poderoso su nombre. Mis amados de la fe que conquista esta clase virtual, el Señor nos ha hablado, síguenos por nuestras redes sociales, Facebook, también síguenos por YouTube, por nuestra página de internet, cristianosenagloria.com, y siempre dándole la gloria y la honra, también escúchanos por nuestra aplicación, en el, si tienes el sistema de Android, eh, nos puedes escuchar, eh, bajar la aplicación Cristianos en la gloria y siempre anda en la gloria del Señor compartiendo estas, palabras, estas clases virtuales. No te quedes con esa palabra, compártela. Eh, dinos, pones comentarios, ¿cuál ha sido el poder que te ha dado el Señor? ¿El poder de qué? ¿Y qué pudiste? ¿Y qué puedes? ¿Y qué podrás hacer para el reino de los cielos? Bueno, mis hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo y nos veremos en otra clase virtual, Dios mediante, bendiciones.